En Electra nos renovamos para que disfrutes lo mejor de nuestra tienda en electra.com.hn. Comprá desde donde estés rápido, fácil y seguro. Encuentra los mejores precios en muebles, línea blanca, telefonía, electrónica, cómputo e itálica. Todo lo que necesitas a solo un clic. Con Electra, tu familia vive mejor.